Mañanas, mi gente bonita, suculenta, potable y mandibulosa de YouTube, Internet, Twitter, Instagram, MetroFlog, hi High Algunas de estas redes sociales ni siquiera las conocen. Ya soy un boomer, bro, ya soy un boomer, maldita sea. El día de hoy, a petición de varios comentarios, como los de mi amigo Gran Compa del Corazón, Alberto García y Yoyo, -Yo. Que me preguntaron en mi video pasado de mis resultados haciendo Mewing con 20 años de edad. Me preguntaron que cómo hacía Mewing. Entonces, este video va para ustedes, amigos. Los llevo en el corazón. También quiero agradecerle a mi amigo Tenshi xd Y a mi gran compa del corazón, o, o mujer, no sé qué sea. Berta B... Berta Vilca, ¿qué iba a decir? Berta Betalcud, no sé por qué Berta Vilca, gracias, gracias, te llevo aquí en el corazón Gracias, gracias Entonces este video es para ustedes que comentan Recuerden comentar aquí abajo en la caja de comentarios Porque están apareciendo en mi siguiente video Entonces, sin más preámbulos, les voy a explicar cómo es que hago wing. El wing, en pocas palabras solamente es tener tu lengua todo el tiempo en tu palabra. Aquí arriba. Ahora, ¿cómo hago eso? Pues es un poquito complicado explicarlo. Bueno, de hecho es fácil explicar qué se tiene que hacer. Cómo hacerlo es un poco complicado. Pero bueno, les voy a dar una demostración rápida de cómo se hace el Mewing y cómo no es hacer Mewing, ¿ok? Presten atención. El Mewing se tiene que ver algo así. Esto es estar haciendo Mewing. Como pueden ver, toda la lengua está en la parte superior. Ahora, ¿cómo es no estar haciendo Mewing? Pues algo como esto. Pueden ver como hay una enorme diferencia Ahora, ¿cómo hago esto? Bueno, la parte fácil Es llevar la punta de la lengua al paladar Y la parte de la mitad de la lengua en el paladar Lo complicado es llevar toda la Parte trasera de la lengua. Les estaré mostrando Por aquí unos suculentos y sabrosos gifs Y algunos videos de cómo se supone que tienes que Hacer mewing. Sé que es un poco difícil De pensar, ¿cómo demonios llevo La parte de atrás de la lengua? Entonces te voy a dar Algunos tips para que puedas Llevar la parte de atrás De atrás De la lengua a tu paladar. ¿Cómo Cómo Tienes que hacer esto? Pues es un poco Sencillo con unos pequeños trucos Mira, ahí te va, di la palabra DING, D-I-N-G DING, solo di la palabra DING Y cuando digas la G de DING NG, DING, te vas a dar cuenta Que tu, pala, tu lengua de aquí atrás La parte de atrás de tu lengua Se va a ir hasta arriba, vean DING respirar para eso como no puede respirar tienes que relajar un poco sin bajar la lengua esa es la parte más complicada tienes que abrir un poco tu, tu garganta para que pueda pasar el, pues, la respiración lo que se llama la respiración si no haces eso, pues, si no haces eso pues obviamente no vas a poder respirar así que es hacer Ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding y relajar. Esa es la parte más complicada y no sé cómo explicarte la ciencia cierta. Tienes que relajar un poco el hueso, este hueso tienes que relajarlo y los músculos dejar de contraerlos y, y soltarlos solamente tener la lengua hasta arriba. Es un poco difícil de explicar, yo lo sé, pero se puede. Solo digan ding y van a poder tener la parte de hasta atrás de tu lengua Ahora tienes que llevar la parte de medio y de adelante, la punta de la lengua en la parte de hasta arriba también de tu paladar. Pero ojo, uno de los errores más comunes que pasa a la hora de hacer mi wing es que haces presión con tu lengua a los dientes a estos dientes de aquí no lo hagas porque se te pueden enchuegar, los míos ya están chuecos pero es de antes no por mí, güey entonces, tu lengua no tiene que tocar tus dientes, no los tiene que tocar, tiene que estar un poquito atrás para que no esté haciendo presión y contacto con tus dientes porque se pueden mover y se pueden hacer hacia adelante. Tu lengua tiene que estar más o menos ahí, ¿sabes? A atrasito, no, no tan... no tan... no tocando. Porque puede salir perjudicial a largo plazo, ¿ok? Esa es una de las cosas. Otra cosa que no tienes que hacer es no nada más tener la parte de la punta y la parte de la mitad. No, así no funciona el menú porque la mayoría de la fuerza que tiene la lengua es en la parte posterior. Y esa fuerza que tiene la parte, post la parte sí, posterior... La parte de atrás. Esa es la, la fuerza que va a hacer que tus huesos maxilares, esos de aquí, salgan. Que tu mandíbula se proyecte también y que se aleje de tu cuello. Al principio no vas a poder respirar bien porque tu cuello está muy pegado a tu mandíbula. Por ende, no vas a poder respirar bien. Otra cosa es que tienes que tener una buena postura de tu cuerpo. Si no tienes una buena postura de tu cuerpo, de tu body, pues no vas a poder respirar. Ahí les va un ejemplo muy sencillo. Si yo estoy así... Haciendo un y puedo respirar. Pero fíjense qué pasa si de repente yo me encorvo. No tienes que estar encorvado porque no funciona el y No vas a poder respirar. Tienes que tener una buena postura. Me voy a encorvar. <ríe> Pero no se acuerda la respiración. Tienen que tener una buena postura todo el tiempo. Por eso el Mi wing es tan bueno para la salud. Porque aparte de que empiezas a respirar con la nariz, porque ya no vas a poder respirar por la boca, porque tu lengua va a obstruir la parte de respiración por la boca, ahora vas a respirar todo el tiempo con la nariz. También te da una buena postura del cuerpo para que no te enjorobes. Y además, te hace más ¡Sexy! Son todos beneficios bro, todos son beneficios Hola, soy Edward del Futuro Estaba editando el video y me di cuenta de que se me olvidó comentarles una cosa Y es que tienes que poder degluir sin utilizar los cachetotes que traigo yo por ejemplo No tienes que tomar agua con los cachetes o tomar, degluir los alimentos Tiene que ser con la lengua De ahí viene otra forma en la cual puedes hacer miwin Di la palabra ding como lo dije pero sonriendo Así mira, ding Ahí está. Y tienes que poder degluir los alimentos Degluir Degluir los alimentos Sonriendo Por ejemplo, tienes que poder tomar agua Sonriendo, ¿ok? Tienes que degluir con la pura lengua No con los cachetes, sino con la lengua Y por eso tienes que poder tomar agua Sonriendo Ahí sabrás que estás haciendo bien Mewing Fíjate, voy a tomar agua y voy a degluir Sonriendo Ahí les va es la lengua lo que lo degluye vieron ahí está no sé si lo pudieron ver ay ay tomé demasiado agua ay ay ¡Uf! eso era todo <ríe> adiós en pocas palabras, eso es el Mewing. También en la descripción de este video les estará apareciendo un PDF hecho por Mr. Mandíbulas que su canal estará apareciéndoles por acá o por acá, no sé dónde aparecerá. Les estará apareciendo su canal de YouTube que les explica mucho mejor cómo hacer Mewing. Es un PDF hecho por él, ¿ok? Yo lo voy a subir a Mediafire o a Mega, no sé. Pero es un PDF de Mr. Mandíbulas y que quede claro que es de Mr. Mandíbulas, no es mío. Yo nada más se lo comparto porque lo está dando gratis y pues yo se los puedo compartir de igual forma gratis para ampliar un poquito más este mundo del Miwin, que es algo muy bueno para la salud. Así que en la descripción de este video de de YouTube. <risa> les estará apareciendo el link para descargar el PDF para que les explique un poco cómo, cómo hacer Mewing. Hay otras variantes de Mewing llamado Hard Mewing, que es hacer más fuerza pero no se los recomiendo. Háganlo normal. Ya les explicaré más adelante qué es el Hard Mewing y esas cosas. También el Chewing, que es la correcta dilución de los alimentos. Y el Ching que es para corregir la joroba y que no tengas joroba. Son algunas cosas que si gustan yo se las enseñaré, les enseñaré un poco más de cómo se hace todo eso y con todo gusto les hago un video. Recuerda Recuerden, toda la lengua tiene que estar en el paladar. Tienen que tener una, buena, una correcta postura de su cuerpo, de su body, de su suculento body. Tienen que respirar siempre con la nariz. Esas son las cosas que tienen y están obligados a hacer porque si no, va, no va a funcionar el mío. Y espero les anime. Yo tengo 20 años, un poquito más de 20 años. No les diré exactamente cuántos años tengo, pero tengo más de 20 años. O 20 años, quién sabe. Y a mí me funcionó. Normalmente el Miwin solo funciona para entre 14, 13 a 18 años, que es en la época que estás en crecimiento. Pero aún así se puede, aunque seas más grande, aunque va a llevar más tiempo. El Miwin tarda entre unos 6 meses a un año en que se muestren viendo resultados. Entonces tengan paciencia, porque esto lleva tiempo, lleva mucho tiempo y se tiene que hacer todo, todo el tiempo. No se hace una semana y se deja esto todo el tiempo mientras te duermes cuando te despiertas excepto cuando estás hablando pero sí todo el tiempo es un estilo de vida no es un ejercicio como hacer pesas no, es un estilo de vida tienes que cambiar tus hábitos para que ahora tus buenos hábitos corrijan lo que tus malos hábitos durante muchos años estuvieron perjudicando eso es la parte más complicada del wing. no hacerlo sino mantenerlo soy una prueba viva de que se puede se puede cambiar se puede tener un mejor rostro uno que no dé tanto asco como, como, como no. es esto no quiere ser eso quiere ser esto quiere ser esto no quiere ser esa cosa entonces, no olviden, el miwing funciona, pero lleva mucho tiempo Ten paciencia, perseverancia y todo lo vas a conseguir en la vida, bro Les estaré dejando aquí algunos resultados haciendo miwing En los que me incluyo yo, aunque ya los vieron en mi video pasado Así que sin nada más que decir, espero les haya gustado mucho este video Les haya encantado, denle su like, comenten Yo leo todos los comentarios y los contesto Me gusta mucho convivir con ustedes, contactar con ustedes Hablarles a ustedes, suculentas personas de internet Y nos vemos en el siguiente video <risa> Bye